Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com Solución al modalla. Listo, vamos a realizar, impresora. Eso es ET 2750. Listo, primero que sea ET 50 la impresora y el programa a descargar es ET 50 Listo, aquí está el programa. Lo abren, sale esta ventana. No se preocupen, no es un error. Simplemente está una información que es la ID. Vale, que se copia al ejecutar el programa y aquí mismo le dan control c y pegan el programa en el, en el chat listo ok después que me envíen la la, la la id le envió la key Un momento que okay. una vez eh, recibe la id la key la descargan aquí en la carpeta no la abran ni eso no se abre ni se ejecuta simplemente se guarda ahí y le dándole clic al archivo sale esto que sido registrado a tal aceptar y ahí sale tendrá este 50 importante que corresponda a su impresora Damos clic en select, select. aquí está el modelo y en puerto deben elegir el modelo este 50 que debe ser el mismo listo quizás en su impresora aparezca otro modelo pero lo importante es que aquí diga este 50 listo vamos bien ok clic en particular ¿Vale? Aquí buscamos aquí una caja de vamos a buscar a seleccionar la caja de herramientas Waste, pan estamos damos clic en OK Luego clic en Main, Planner, estos son los contadores, contador principal, contador secundario Damos clic en Check, que es revisar el contador Nos muestra que está el 92%, el Main y el plan está el 100% o sea, esta es la causa del error de almohadilla ya ya en main el planning, y damos clic en inicialice o resetear. damos clic en aceptar y esto ha sido todo, así ya el, el, el contador pasa del 100% al 0%, vamos a pedir al cliente que apague y encienda la impresora, listo, ok, ya quedó perfecto, ok, esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor dale clic en me gusta